Bueno. Conor, para tu dron Conor, para tu dron Bueno, un guachín me ha estado preguntando Yo tengo una tienda eh, Modesta, ¿no? No se crean que. Para que se una idea, yo muchas noches duermo en mi furgoneta No se crean que esto. todo. Eh, me ha estado preguntando. A ver. Ta, ta, ta. Eh, anda buscando un dron. Aparentemente es un. Inici un, un inicia para iniciarse. Excusadme que se me. es para iniciarse, ¿no? Entonces me dice. En tu canal sacas de DJI, no sé qué, he mirado el Hubsan. Papá, papá, pa, pa, el tema de. El tema de sensores, etc. Y. Bueno, le he ido contestando, ¿no? Y después termina diciendo que consiguió un Mavic 1 por no sé qué dinero, 350 euros. Le venden un mini. Te dejo ahí un mini 1. Eh, no, no, le dije que no. Que no. Es preferible un Hubsan por ese dinero. ¿Vale? Un mini. En este caso, un Sino Mini SE eh, a un Mini de DJI 1. El Mini 1: ¿por qué? Por el tema de conexión. Estamos hablando de conexión Wi-Fi, de transferencia Wi-Fi, wi, -Fi, wi -Fi de, de, de imágenes, de, no, de conexión. Ya eso está en la prehistoria. Tenemos el SIMLAG 2 o el SIL para el Hubsan tenemos los sin 2.0, 3.0 para los DJI. El Mini 2 mejoró drásticamente, pero claro, se le puede ir de precio, lo entiendo. Pero como les digo, pueden buscar eh, drones de segunda mano. Hay gente que se compró un dron porque tenía tiempo, no sé qué, pum, le cambió la vida por lo que sea, no tiene más tiempo y lo vende. Y de pronto venden un dron bueno. Eh, de segunda mano usado que no ha tenido accidente que lo han volado, no sé, 10 veces, 5 veces yo por ejemplo pedí unas baterías para el Air 2 y... y había una de las baterías que tenía 4 cargas, que de las 4 cargas lo que es descarga y carga en total sería una vez sola, o sea, estaban nuevas, ¿eh? ¿me explico? pero bueno eh, sobre la pregunta que me hacía esta persona, yo le dije que dejara totalmente de lado el tema Wi-Fi Wi-Fi. ¿Por qué? Me volví loco con el Phantom, ¿vale? Un dron de 800 euros, un drama. Si ven mis videos hace, de hace cuatro años o así, eh, el Phantom no iba a más de 60 metros. Me volví loco, una angustia, unas ganas de tirarlo por el balcón. Luego, bueno, vinieron cantidad de drones, eh, que aparte de los de marca blanca que íbamos probando, era la época de los CIMA, era la época de Mundo Drone, con porquerías que, con los Viantoy, bueno, esos fueron todos problemas, todo con señal Wi-Fi. Eh, luego vino, bueno, cuando salió el Spark, para la época era brutal, el Spark al día de hoy, para mí es lo más tecnológico que ha salido en su momento, tipo así, decir, wow era un dron que lo volás con el mando, sin el mando, con el teléfono, que te obedece a gesticulaciones de las manos. Es una cosa increíble ese dron. Eh, bueno, el Mavic Air 2, por ejemplo, ya estos drones son otra cosa, ¿no? Esto hace un cálculo de batería, por ejemplo, cuando llega al 10% baja, esté donde esté. Si te vas muy lejos y el dron calcula que no puede volver al punto de partida, Vale, vos te vas y te estás copado ahí, o estás con tu novia y tu novia te está distrayendo ¿vale? Zape, eh, y te, el dron calcula, ¿vale? y te da un, un, una pauta, te avisa y no te deja ir más allá de la distancia porque sabe que no va a poder volver con la batería que tiene entonces, claro, a veces los... pero bueno, a un iniciado no le puedo ofrecer un Mavic Air 2 ni nada parecido porque legalmente no lo puede volar a ningún lado, entonces va a tener problemas porque se va a tener que ir al campo de la abuela a volar y va a ser en el único lugar que va a poder hacer algo, además del precio no estamos hablando que supera los mil euros, no viene al caso pero podemos conseguir un hubsan que es lo que le decía a esta persona que tiene el flujo óptico, que tiene su camarita, que tiene su señal, que tiene su led vale que tiene sus sensores que la batería dura más de 30 minutos que el video es bueno y puede salir del paso. También se lo ofrecía a un ex compañero de, de trabajo que andaba buscando un dron con el hermano porque hacen montaña, lo que sé, querían hacer algo distinto. Y le dije, mira, sé tengo un dron de esto que es barato. Ahora, si consiguen un Mini 2 de segunda mano, como digo, de alguien que lo ha usado poco, lo quiere vender y se fían de lo que es la venta, eh, también les digo que un Mini 2 es, es la manera. El Mini 2 tiene mejor cámara que el Hubsan pero tampoco viene al caso, es como les digo siempre en mis videos ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer unas vacaciones? ¿Van a...? ¿Qué van a hacer? ¿Un paseo? ¿O van a hacer una película para competir con Hitchcock? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Me explico? Para un video casero está bien que se vea bien, a mí me gusta, ¿no? 8K, no sé qué pero después lo que hagan, no lo van a poder ver en el teléfono porque no les da la calidad no lo van a poder ver en el monitor, porque el monitor no es 4K, no lo van a poder ver en el televisor, ahora casi todos los televisores son 4K, pero yo saben que voy a un público humilde generalmente, y, y yo calculo absolutamente todo, en mi cabeza matemática, de lo que puedan tener en sus hogares, ¿no? porque si están pidiendo un Hubsan, no es porque tienen un monitor 8K de marca de 4000 euros en la casa, ¿me explico? Entonces, eh, también tienen que ver para qué quieren tanta calidad si no le van a poder sacar el jugo Cuando pasen el video a algún sitio va a ser un coñazo ¿Por qué? Porque va a ocupar muchísimo espacio Le van a querer meter en un pendrive para ir a lo de Pepe a mostrar el videito que hicieron Y no van a tener ni un pendrive que cargue esa memoria ¿vale? Eh, las transferencias de datos van a ser en tiempo brutales Van a demorar un montón y si lo quieren editar están jodidos Yo me tuve que hacer de una licencia de Filmora 11 hace bueno yo saben que pirateo absolutamente todo, no tengo miedo de decirlo, yo no puedo gastar dinero en cosas que no puedo y como no te dan opciones este planeta es o gasta o gasta si no tenés jodete vale, ok yo tengo todo pirateado, porque no me han dejado opciones entonces eh, hablando con Filmora, al final bueno hicimos ahí un trato conseguí una licencia y claro cuando vos tenés un programa original Funciona distinto también, hay que decir la verdad Yo les digo, bueno, no pueden comprar, se bajan un, un programa cualquiera viste, El Maker, el, el Filmora, el, los Adobe, lo que sea viste. Pero cuando el programa es original, obviamente funciona distinto Y tienen todas las funciones, tienen el apoyo, pasa cualquier cosa Le escriben a, uno, a un tutor, lo que sea Les contestan y van llevándola no necesitan un 8k, nadie necesita, porque el que trabaja con drones y graba 8k, no está viendo este video sabe mucho más que yo, se gastó 5000 euros en estudiar temas de drones y de diseño y de edición y fotografía, tiene equipos carísimos, vive de eso y es un profesional de temas de imagen, de temas de lo que sea no está viendo este video, vale, no lo está viendo esto es para ustedes que se están iniciando, para alguno que hace tiempo que vuela y ve y dice ay mira, me hizo ver algo, porque yo miro a mis competidores, a mis colegas, hasta a mis enemigos, porque saben que en YouTube hay mucho pelotudo y en vez de ayudar te meten palos en las ruedas, subís un video y te dan dislike de entrada, te meten el dedito para abajo, hacen comentarios estúpidos, nosotros tenemos uno muy conocido en, en el tema YouTube, que los demás youtubers lo conocemos, que a mí muchas veces me han dicho, cuidado con este, cuidado con este, eh, hay que ayudarse. Entonces yo a veces miro otro canal y digo, mira vos, esto no se me había pasado por la cabeza, todo ayuda, la información ayuda siempre. Entonces yo les digo, no compren ningún dron, ninguno, salvo que vayan a comprar un ZLL que está en mis videos, está en los enlaces de compra y vale 100 euros, entonces ahí compran un dron con señal wifi. Y, y se apañan y practican y entrenan, y una vez que volaron un año ese dron, se compran uno bueno con otro tipo de sistema, con el Leisen Coso, con el ocu5 con lo que sea. ¿Vale? Pero olvidarse, ya les digo, olvidarse de todos los drones de marcas conocidas con señal wifi ni usado ni nuevo, no comprar ningún drone, porque se van a quedar en la prehistoria es como ir a comprar un PC hoy, saben que mi canal también va de informática y yo armo los, los ordenadores y bueno, los actualizo y les meto cosas, me encanta. Eh, es como que van ahora a comprar un PC para, no sé si vieron mi, mi canal de, de juegos, Tu Drone Game eh, van a comprarse un PC porque quieren jugar o porque quieren trabajar o porque quieren, porque también a licencia y se compran un i3 Estamos en el 2022. No te podés comprar un i3. No te podés comprar un i3. Lo mismo que no te podés comprar un eh, drone o cualquier cosa con, con sistema wifi. wifi ¿no? eh, los aviones todavía funcionan un poquito mejor porque no llevan tanta carga de información. Pero lo que son drones y eso, olvidarse del sistema wifi. Ok, voy a ver este guachín que me está escribiendo. No sé, hay unas chicas que quieren volar conmigo también. Era hora. Osvaldo, la gola, sono seco, sono estufato, seco, seco. Me piace una vitamina, per piacere, grazie. Eh, hay unas chicas también que me han escrito por el mismo tema, y es para todos, ¿no? Yo no estoy con la tontería, es que este es un siglo de estupideces. Ellos y ellas. Eh, trabajadores y trabajadoras Ministros y ministras Madre mía, ¿quién está haciendo la diferencia? Porque yo no hacía ninguna diferencia Yo cuando hablaba metía todo el mundo dentro Y ahora hacen una diferencia Y eso pasa con los, absolutamente todo Para distraer los grandes poderes del mundo A las ovejas Se inventan todas esas estupideces Donde la gente con dos dedos frente va detrás Y bueno con el tema de Ucrania, les podría dejar los mails que me están escribiendo para que firme contrato con la Legión de Defensa del Territorio Ucraniano. Yo el 29 tengo que hacer unos trámites en España, y les dije que después del 29 hablábamos, pero que el contrato lo tengo que firmar aquí. ¿Ven? Aquí está lo que me escribe la Embajada de Ucrania. ¿vale?, para los que dicen que hablo y no sé qué y hablo, yo no me invento nada, ¿vale? ahí está, me quieren allí, pero el contrato me lo hacen en Ucrania, yo no puedo hacer 2000 kilómetros para llegar a Ucrania, que es un caos, e ir a firmar allí un contrato, me tengo que ir con un contrato firmado de aquí eh, estoy dispuesto a entrenar a la población, a explicarles cómo funcionan ciertas cosas, temas de armamento, de táctica, de lo que sea no tengo ningún problema, es lo que más me gusta en la vida, es lo que más me gusta y me ha gustado siempre, yo desde que tengo, no sé, siete años que andaba con una escopeta colgada al hombro, y bueno, llevo disparando toda la santa vida, y, y es bueno que se utilice para algo, a mí no me gusta cazar, por ejemplo, no me gusta estar matando animales porque sí, es un tema de defensa, de defensa de la paz que ha habido, de defensa de los derechos, de defensa a los tiranos y traidores y genocidas. Es un tema de defensa. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Quizás me lleve estos tres drones, porque claro que lo he pensado, ¿no? Si voy para ahí me voy a llevar todas las cámaras, todo, porque lo único que sé no es disparar. Además sé hacer otro montón de cosas y voy a aprovechar todo. Soy federado en salvamento, o sea que también es útil para, para la situación que se está viviendo allí. Y el mal solo triunfa cuando el bien no hace nada todos los que están ahí detrás, sin hacer nada tenés 25 años y estás en la plaza y todos los días con la fumeta todos los días eh, eh, Antonio, conseguiste pasar mi vida todo el día con la estupidez se suben a un autobús, se van a Polonia y de Polonia los cruzan a Ucrania y ahí los van a atender para que puedan entrar en la milicia se necesita gente esa es la ayuda que se necesita Connor, para tu dron. Osvaldo GoPro de 10 vídeos.